registro del inventario de monumentos arqueológicos ¿no? que lo califica como si fuera un formativo superior ¿no? pero digamos las investigaciones también hablan de un periodo de blanco sobre rojo también aquí ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones eh, que están dispersas como ven ustedes el sitio um, no ha sido estudiado en profundidad lo que hay son informes y estudios muy muy preliminares ¿no? Entonces, este, a diferencia de lo que vamos a encontrar hacia el otro lado que es claramente Ichima ¿no? pero también si miramos en general la, la, la, la distribución de todos los sitios, vamos a encontrar que este sitio corresponde también a, un, a una relación con los demás sitios. ¿Cómo se conoce este? Esto se llama eh, Santa Rosa Huaca Santa Rosa o Huerto de Santa Rosa está totalmente encajonado, ¿no? Sí, sí, está encajonado, está encajonado. En teoría, en teoría, esto debería continuar, ¿no? Observamos que una prolongación. ¿Y qué tal? Y, y aquí también. Pero bueno, lo importante es que ha quedado, digamos, este delimitado ya claramente el sitio.